El autismo es un trastorno del neurodesarrollo donde se ven alteradas las competencias sociales, lingüísticas y comunicativas. Les resulta complejo comprender la simbología y la flexibilidad. Por estos motivos necesitan comprender por fases el proceso de comunicación a través de pictogramas, aprender a su ritmo y personalizar los recursos. El objetivo final es que personas con TEAS puedan disponer de un recurso adaptado, personalizable y con una interfaz sencilla. El diccionario de la app facilita la creación de categorías con pictogramas ya existentes o subir sus propias fotografías.